El gobierno hiere de muerte a la Sección 22 al desaparecer al Instituto de Educación Pública de Oaxaca. El gobernador del Estado de Oaxaca, Gavino Cue, anunció la desaparición del actual Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, conocido como IEPO, con lo que de un plumazo le quita todo el poder económico a la Sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o la SENT. A través de este acto trascendental, por su proyección histórica, auspiciado por el imperio de la ley, y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, vamos a recobrar y fortalecer la rectoría educativa en el Estado para el bien del pueblo de Oaxaca. La CENTE reúne a las secciones magisteriales disidentes que protagonizan muchas de las marchas y protestas que ocurren en el Distrito Federal y Oaxaca. En su lugar, dijo el gobernador, se creará un nuevo organismo descentralizado con personalidad jurídica. El poder de la Sección 22 surgió en 1992, cuando el entonces gobernador purista Eladio Ramírez decretó que la CENTE se encargaría de designar a los directivos del IEPO. El IEPO se volvió desde ese momento la columna vertebral de la CENTE, fuente inagotable de dinero y arma de control político para amenazar con represalias a los maestros que no participaban en las protestas y marchas. El líder de la Sección 22, Rubén Núñez, dijo que el anuncio los tomó por sorpresa y calificó la medida como una provocación.